Capítulo 2. La falsedad, la precipitación, la astucia, la estupidez, la avaricia, la impureza y la crueldad son los siete defectos naturales de una mujer. Tener la capacidad de comer cuando los platos están a la mano, ser robusto y viril en compañía de la esposa conyugal religiosa y tener una mente para hacer caridad cuando uno es próspero son fruto de austeridades no ordinarias. Aquel cuyo hijo le es obediente, cuya conducta de la esposa está de acuerdo con sus deseos y que está contento con sus riquezas, tiene su cielo aquí en la tierra. Solo ellos son hijos que son devotos a su padre. Es un padre que sostiene a sus hijos. Él es un amigo en quien podemos confiar, y ella solo es una esposa en cuya compañía el esposo se siente contento y en paz. Evita a quien habla dulcemente antes de ti, pero trata de arruinarte detrás de tu espalda, porque es como una jarra de veneno con leche encima. No confíes en un mal compañero ni confíes en un amigo común, ya que se inséfico. No reveles lo que has pensado antes de hacerlo, pero con un consejo sabio, manténlo en secreto, estando determinado a llevarlo a cabo. La insensatez es realmente dolorosa, y también lo es la juventud, pero mucho más dolorosa que cualquiera de las dos cosas es estar obligado a estar en la casa de otra persona. No existe una perla en cada montaña, ni una perla en la cabeza de cada elefante, ni los sados se encuentran en todas partes, ni los árboles de sándalo en cada bosque. Nota, solo los elefantes en palacios reales se ven decorados con perlas, piedras preciosas en sus cabezas. Los hombres sabios siempre deben educar a sus hijos de varias maneras morales, ya que los niños que tienen conocimiento de Niti Sartre y tienen buen comportamiento se convierten en una gloria para su familia. Los padres que no educan a sus hijos son sus enemigos, pues como es una grulla entre cisnes, también lo son los hijos ignorantes en una asamblea pública. Muchos malos hábitos se desarrollan a través de la indulgencia y muchos buenos por el castigo. Por lo tanto, golpea a su hijo así como a su alumno. Nunca los consientas. Guarda la vara y mima al niño. No dejes que pase un solo día sin que aprendas un verso, la mitad de un verso o un cuarto de él, o incluso una letra del mismo. Ni sin atender a la caridad, el estudio y otras actividades piadosas. Separación de la esposa, deshonra del propio pueblo, enemigo salvado en la batalla, servicio a un rey malvado, pobreza y una asamblea mal administrada. Estos, estos seis tipos de males, si afectan a una persona, lo queman incluso sin fuego. Los árboles en una orilla del río, una mujer en la casa de otro hombre y los reyes sin consejeros van sin duda a una rápida destrucción. La fuerza de un Brahmin está en su aprendizaje, la fuerza de un rey está en su ejército, la fuerza de un Vaishya está en su riqueza y la fuerza de un Sudra está en su actitud de servicio. La prostituta tiene que abandonar a un hombre que no tiene dinero El sujeto a un rey que no pueda defenderlo Los pájaros a un árbol que no da frutos Y los invitados a una casa después de haber terminado sus comidas Los brahmanes abandonan a sus patrones después de recibir limosna de ellos Los estudiantes dejan a sus maestros después de recibir educación de ellos Y los animales abandonan un bosque que ha sido quemado El que se hace amigo de un hombre cuya conducta es viciosa cuya visión es impura y que es notoriamente deshonesta, se arruina rápidamente. La amistad entre iguales florece, el servicio bajo un rey es respetable, es bueno tener una mentalidad comercial en los tratos públicos, y una bella dama está a salvo en su propia casa.